...en directo desde Murcia... ...ducentésimo... ...decimocuarto día seguido de protesta... ...en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos... ...del paso del corredor del Mediterráneo por el casco urbano... ...un tren de mercancías que entre otro tipo de mercancías... ...transporta... ...mercancías peligrosas... ...la gente no quiere quedarse encerrada... ...en su barrio... ...no quieren muro... ...la gente no quiere celebrar... ...la caída del Muro de Berlín... ...que el próximo año cumple 30 años... ...trigésimo aniversario... ...con un Muro de la Vergüenza en su barrio... ...la gente quiere circular libremente... ...cruzar la calle... ...ir al otro lado de la calle... ...tanto están pidiendo, tanto está pidiendo la gente... ...nos encontramos hoy de marcha... ...vienen desde las vías... ...como siempre la concentración comienza a las 8... Y ahora nos encontramos en la plaza de la Universidad, la plaza de la Merced, pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, la gente, y diciendo que basta ya de represión. Más de siete meses de protestas. Más de siete meses de protestas. Y aquí hoy de marcha por esta plaza de la universidad, en este momento, de regreso hacia las vías para mostrarle a la gente, para mostrarle a la gente el muro que están poniendo, el muro que están poniendo. Ahora, os doy la bienvenida, os saludo. Tremendo, ¿eh? son 214 días, esto es una barbaridad, esto es una cosa agotadora. Saludos Sales, Antonio, Beni, Fran, Rosa, de ba desde Barcelona, Quevedo, Carmen, José Luis, Fina, Fina, estás aquí desde el comienzo. ...pero estás aquí también... ...estás en la, en la marcha... ...comenta, fina... ...Mar... ...Isabel... ...Isa... ...Félix... ...madre mía... ...esto es agotador, eh... ...esto es... Eh, ...esto es terrible... ...214 días seguidos, eh... ...214 días seguidos... ...el puñetero muro... ...ahí construyéndolo... ...a... Ah, ...toda prisa... Bueno, ahora estamos estamos en este momento, viernes viernes noche, estamos en la zona de marcha, en una de las zonas de marcha en Murcia. ¿Eh? Aquí ahora pues todo esto está lleno de, de pubs a un lado, al otro lado, entonces la zona de marcha de Murcia. ...y aquí tenemos a toda la gente... A ...los vecinos, las vecinas... ...dejando claro... ...diciéndole... ...al resto de la gente... ...que le están poniendo un puñetero muro en su ciudad... ...están ahí de juerga... ...que es compatible la juerga con la lucha... ...pero te estaban poniendo un muro... ...te están partiendo la ciudad... ...en dos... ...cullón... ...te están partiendo la ciudad en dos... ...¿cómo responde?... ...pues hay un poco de todo... ...hay un poco de todo... Hay gente bastante confiada, gente ingenua, gente abducida por, por, por, la, por, por los mensajes de la prensa, un poco de todo. Nos falta conciencia social, ¿no? Se tiende a criminalizar al que, al que protesta, en lugar de pensar, si protesta será por algo, ¿no? Tendrán otra cosa que hacer, que estar aquí. ...y ahora pues... ...sé que lástima tendría que estar toda Murcia con vosotros... ...qué menos, qué menos... ...ahora, que no descienda el Real Murcia, eh... ...que como vaya a descender... ...porque tiene deudas... ...sale toda la gente a la calle, ¿no?... ...ojo, que el día 30 de septiembre... ...hubo más de 50.000 personas en la calle... ...si, es que la gente... ...responder también responde... ...pero... ...este esfuerzo, este sacrificio continuado... ...debería ser, qué menos... Que, que, ...que compartido por más personas, ¿eh? ...debería ser compartido con más personas... ...y no estar solamente para el pan y el circo... ...e insisto, que no culpo a la gente... ...solamente... ...hago autocrítica... ...que las personas hagamos autocrítica... ...no les culpo, no les culpo... ...pero puede ser autocrítica, decir, hostias... Eh, ¿qué está pasando ahí, no?, para que la gente esté ahí... Sí, espero. Sí, espero. Esto lo, lo transmitimos en directo, en Facebook, todo lo que en Murcia, y luego tenemos un canal en YouTube. ¿De quién la va la interpretación? Pues que están partiendo Murcia en dos y pero está pero ya a punto. Sí, bueno, el soterramiento, el pedazo de muro que van a poner, ya. que luego cuando se secuest hagan secuestro expresa en el norte y lo lleven al sur, lo vamos a reír todos. Tiempo al tiempo. ...pasa en otras ciudades, o sea, no somos conscientes... ...no somos conscientes de lo que es tener un gueto... En, ...en plena, en plena, pero en plena ciudad... ...bueno, pero escaleras, si las ves de manera chapucera... ...porque por debajo hay una acequia, por debajo hay, hay, hay agujeros, ¿sabes? Unas escaleras hechas a modo Lego, atornillando, o sea, es muy peligroso... ...es decir, no sabemos ahí quién va, o sea, a quién le va a pasar algo... Los operarios, por las imágenes de los vecinos, pues cuando suben con el, las escaleras, gran parte del pie está fuera del escalón. O sea, a ver cómo se sube ahí con un pie grande o con tacones. O sea, lo que está haciendo ahí es una cosa terrible. Es una terrible. ¿Queréis salir y comentar algo? Ah. Porque yo respeto la intimidad y no... ¿eh? No, pero digo, si queréis salir o comentar algo. Ah, no, gracias. ¿No queréis decir nada? No, vale. gracias. ¿Vuestro nombre? ¿Paula? ¿Paula? Paula. No, Paula, dos no, paulas. Oye, pues para pasarlo bien y al menos lo que se puede hacer es compartir esto, ¿sabes? Compartirlo en redes, porque hasta que no se ve la desgracia, no actuamos. Pero luego nos pensamos, ¿y qué se podía haber hecho antes, cuyón, Pues se podía haber hecho esto, ¿sabes? Se podía haber compartido, haber, ser un grupo de presión para los corruptos, ¿sabes? Porque tanta gente, llevamos, lleva a la gente 214 días seguidos, ¿eh? ¿214 días seguidos? Siempre viene centro, pero Nochebuena, Reyes, todos los días que imaginéis. Una amiga se lleva Claro, es que tanta gente, tanto tiempo, no puedo estar tan equivocada, ¿sabes? En cambio, luego los corruptos, pues, iban más de 40.000 euros en multas. Hay una multa, que lo, lo podéis ver en, en YouTube, el número 177. Paco comenta que en la multa, y se ve, se lee, que indicaba que tira, lanzaba las cáscaras de, la, de pipas desafiadamente. Ah, sí, Cuyos, ¿sabes? Bueno, voy para allá, Paula. Pasarlo bien. Y oye, hacer activismo dentro de eso y decir, hostia, estamos aquí, pero un gesto, o sea, un compartir, un. ¿sabes? También se requiere ser los community managers en contra del muro. ¿Vale? Venga, hasta luego. Bueno, se nos va la gente, ya digo, estamos en zona de marcha y aquí pues nos paran gente joven y le estamos diciendo lo de qué puñetas está pasando, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sabéis que están poniendo un muro en Murcia? ¿Están partiendo la, ah, la sí. ciudad en dos? ¿Por qué? ¿Por lo del tren? El tren, bueno, la excusa es que quieren traer un tren de alta velocidad, pero ya estaba en el proyecto que iba, que iba a venir por abajo, pero lo quieren traer para antes de las elecciones, ¿sabes? También habrá, a lo mejor, contratos con empresas que tengan que cerrar y cosillas que haya que cobrar, y ¿sabes? Y... Ya, pero yo creo que está bien lo de que pongan un tren de alta velocidad en Murcia, ¿no? Pero, ¿tú ves normal que...? el año que viene se cumplan 30 años de la caída del muro de Berlín y que lo vayamos a, ce a celebrar con un muro en Murcia? A ver, pero no podemos comparar el muro de Berlín con un muro que vamos a poner con un propósito mucho mejor. O sea, quiero decir... Ah, bueno, si el propósito es bueno, uh, se pone muros. No, pero me refiero... ¿qué... ¿Qué problema nos va a poder traer a nosotros el muro? En cambio, el tren de alta velocidad, aparte, va a traer mucho más trabajo. Mira, esa pregunta... Esa pregunta... Me, me quedo con esa pregunta. O sea, ¿Qué problemas nos puede traer eso? Es lo que yo no sé. Tú, ¿qué...? Tú, vale, no, no, pero... ¿qué, ¿Te puedo sacar para...? Sí, venga. a ver Luego nos vamos con la gente, eh, que estará por allá, pero vamos a hablar... ¿Tu nombre? Lucía. Lucía, a ver. Esto es en directo. Estamos en, en Periscope en directo, luego en YouTube. Estamos en el lado norte, ¿vale? De la ciudad. Y la gente se está yendo hacia el sur. Lucía se pregunta qué problemas puede traer un muro en la, en, en la ciudad. Vamos a pensar, ¿qué problemas crees tú que puede traer? No tengo ni idea, la verdad, precisamente por eso te lo he preguntado, pero no sé. He visto que hay mucha gente en contra, pero no entiendo el por qué, si esto precisamente va a traer trabajo y además pienso que va a ser mucho mejor para Murcia, no tener que irte a Madrid y tardar seis horas, vale. digo yo. Eh, ¿Tú has ido a la zona de donde están construyendo muro? No, no sé dónde es. Vale. Es que es importante porque, claro, ojos que no ven, eh, gente que no, que no siente. Claro, mira, están construyendo el muro y la única opción para cruzar va a ser una pasarela que está construida sobre una acequia. Esa pasarela es muy insegura, es muy insegura. Tiene muchísimos escalones. No es lo mismo cruzar la calle, que son 12 pasos, que cruzar cientos de escalones. No es lo mismo cruzar 12 pasos que dar una vuelta de varios kilómetros para cruzar... ...para cruzar el muro... ...porque cierran varios pasos a nivel... ...no cierran solamente uno... ...cierran varios pasos... ...¿Pero quién exactamente está promoviendo todo esto?... ...lo del muro quiero decir... ...¿y por qué es necesario la construcción del muro para... ...bueno, el... Para el... Sí, en el 2006 estaba publicado... ...en el boletín Oficial de la Región de Murcia... ...que el, el tren iba a llegar por debajo... ...había un proyecto de construcción de 1.400 viviendas... ...un hotel, un rascacielos y un, y un gran boulevard... ...una gran avenida... ...y la gente compró allí sus viviendas... Y ahora el, el, el asunto es ese, el, si estaba aprobado de que el tren viniese por abajo, si estaba aprobado eso, ¿por qué ahora lo traen por arriba? Ese, ese es el asunto. Entonces, parece ser que lo que quieren es, porque bueno, hay elecciones el próximo año y, bueno, pues le puede ser... unas elecciones autonómicas. Claro. Y, entonces eso les puede, le puede suponer una buena, una buena ventana, ¿sabes? Sí, bueno... Yo entiendo que esto tendrá, um, habrá gente que se contradiga con esto, pero no sé, supongo que si lo hacen tampoco puede traer tanto <risa> no creo que te tantos problemas, no sé, habrá gente que está a favor y gente en contra, como en todos los debates, pero no sé, habrá que verlo. ¡Tú! Es una decisión que se debería tomar entre toda la población, yo pienso. ...no se debería de tomar así a la ligera algo tan importante... ...porque la verdad es que yo no estaba informada de todo esto... ...pero sabía que estaba el debate y tal... ...pero, pero vamos, que me refiero? ...supongo que esto debería de elegirse entre varias personas... ...y no debería de tomarse la elección... ...por un grupo pequeño o minoritario de personas, me refiero. Pues un día, si podéis... Va, ...pasar por la, por la calle Torre de Romo, hasta el final... ...hay un instituto, el barrio Vaquero... ...veis la pasarela aquella tan terrible... ...veis el muro que están construyendo... ...y luego os imagináis pues yendo para allá... ...a, a vuestras casas a las 5 de la tarde... ...en invierno que es de noche por ejemplo... ...¿vale?... ...o por ejemplo personas mayores... ...que suelen llevar a sus nietos al colegio... Claro, ...bueno los niños, que todo o sea... ...de un modo que sea pues... ...favoritario para todo el mundo... ...quiero decir, que no perjudique a tantas personas... ...como está puesto ahora o estipulado... ...que se haga así... Y la pregunta que, es, que se hace allí... ...la gente es... ¿Cómo es posible que la gente de aquí no sepamos, porque yo soy del barrio de San Andrés, no soy del sur, que cómo es que la gente de aquí no nos podamos imaginar el daño que causa? ¿sabes? Ya te digo yo que nosotras no estábamos informadas, sabíamos que existía el debate, pero no, no sabíamos el por qué. Pero ya te digo que yo pienso que lo mejor es que busquen una solución que no cause tanto problema a todo el mundo. Yo creo que deberíamos de bu buscar un punto, un punto intermedio que permitiera construir el tren y a su vez... Que la, gente no tuviera que, que la gente no tuviera que pues pasar a las 5 de la tarde por una fecha mal construida. Vete a saber lo que va a pasar en Granada. Acaban de celebrar tres años sin tren. Tienen muro, tienen pasarela y no tienen ave. ¿eh? Les le dijeron que en seis meses el ave llevan tres años sin tren en Granada. Le han cortado todas las conexiones, salvo con la Almería. Es decir, que aquí pues, pudiera ser que luego hubiera muro y que no llegara el ave ni nada. Pero pero bueno, vete a saber. ¿Tu nombre? Lucía, Lucía ¿eh? Cristina. Cristina, que está por aquí también. Rocío. ¿Y? Rocío. Rocío. Mirad, esto lo podéis ver aquí, ¿vale? Yo hago el esfuerzo, junto con más personas, evidentemente, de publicarlo en directo. Aquí la gente os estarán diciendo un montón de cosas, enviando un montón de corazones. Bueno, no lo estoy viendo, ¿vale? Eh, hacerle una, una fotico, ¿vale? vale. Y ahí lo, lo podéis ver. Y un día, cuando sea, aunque sea de día, ir, ir para allá. Es monstruoso. Es monstruoso. Y. Bueno, es que se me parte el alma de pensarlo, eh, pero os dejo ya y pasarlo bien, vale, ¿vale? A ver dónde está la gente. Hasta luego, Deo. Bueno, pues aquí Cristina, Lucía y me, queda, me, me falta un nombre. Bueno, que me disculpe, ¿eh? chicas majas. Ahora no sabemos dónde está, no tengo ni idea de dónde está la gente. No tengo ni idea de dónde está la gente. Vamos a ver... No tengo ni idea dónde está la gente, vamos para la calle Correos. Si alguien sabe dónde está la gente, que me lo diga, ¿vale? Aquí yo lo que he hecho es quedarme con la gente de Murcia, que evidentemente sabe nada de lo que está pasando allá, ¿no? Incluso se pregunta, se preguntan qué puñetas es lo que está pasando en su ciudad. Es curioso, ¿no? Dicen, no estoy informado, es lo que están diciendo, ¿no? Dime... Mira, estamos en directo en Periscope. ¿No quieres salir? Oh. Pues, ¿eh? Sí, sí. Vale, pues resulta que estoy siguiendo una manifestación y se, se, se me han perdido, se me han perdido. No sé por dónde está, me he quedado hablando con la gente porque llevamos llevan 214 días. Yo soy de San Andrés ¿eh? y pinto poco en, en, en aquella parte, pero lo llevo retransmitiendo pues, prácticamente desde el comienzo. ...luego se sube a Facebook y a Youtube... ...y entonces también tenemos cierta ansia de saber... ...por qué la gente de este lado no, no, no nos movemos, ¿no?... Pero ...o sea, hablando, ¿qué es lo que está pasando?... ...porque tener un gueto eh, en, la, en la propia ciudad... ...o sea, hay otros países donde... ...en, lo, en, lo, en, en las ciudades donde hay guetos, pues ¿qué pasa?... ...que se pone de moda el secuestro express, ...secuestra en, en un lado y se lleva a la gente al otro rescate de 3.000 dólares, 5.000 dólares y paga bien y si no, vete tú. Entonces, no creo no, son... yo que soy ahora allí no, A no ver, sé. ¿cuántas cosas están llegando que ni nos imaginábamos? Bueno, me ponen en una tesitura ahora que están llegando muchas cosas que no nos imaginábamos, pero yo me parece a mí ya secuestrar y llevar a la gente a lo que sería la otra parte del muro. Además eh, que nosotros somos ¿no? de la otra parte también, ¿eh? Claro, nosotros somos pues... de la otra parte del muro también. Muy buena esa parte. Pues, a ver... Mmm... Esto, esto queda grabado, o sea, esto queda grabado. Igual que se hacen provisiones, previsiones económicas, se hacen previsiones sociales. Un gueto, tú hablas con los policías municipales y te lo comentan, aquella zona se va a convertir en un gueto. Eh, los taxistas tú hablas con ellos y te dicen, yo no voy a ir al otro lado del muro, dejaré... Ahora mismo, ya, ahora mismo ya hay ya hay calles, por ejemplo en La Fama, donde los taxistas no van, y eso es... es lo sabéis, ¿no? Este es el mundista y hasta sí, ahí Lo que pasa más, es que, que los españoles mal. somos así... Espera, un, un segundo. Que la, la gente somos los medios. <risa> <risa> ya, sí, no, sí, estaba... estaba... <risa> <risa> Luego encontraremos a la gente. <risa> eh. momento, Pero <risa> está grabando ya. Es, eh, esto, esto es en directo. Es en directo, niña. Esto es lo que hacía el pigué en la selección. <risa> esto es en directo. Pero no, ahora a mí no me dejes con el marrón aquí del... Lo sigue mucha gente, te gana. <risa> Pueden leer los comentarios. comentarios. A <risa> la Santi por ahí. <risa> y a ver si lo decís. A ver, a ver pregunta eh. dónde está la manifestación. Que yo me he perdido. A ver, ¿Pregunta? la manifestación no sé. habrá a esa gran vía tampoco eran muchos, la verdad. ¿Eh? Yo no creo Pero que pregunta. haya pasado. Iban para, la, iban para las vías. Iban, iban para, para. para las lo, vías. Lo vale. En Periscope. Tu nombre, tu nombre. Fue en Santa. Fue en Santa, la que estaba antes. Es eh, Carmen. Carmen, mira, Carmen se nos, se nos ha ido al otro lado. Mira, esto lo puedes mover como tú prefieras. Mira, así. Ah, vale. Carmen está haciendo ahora un máster y no quiere que le pase lo de a la Cifuentes. La... Ah, ¿quién iba a imaginar eso, <risa> verdad? ¿Quién iba a imaginar eso? ¿Quién <risa> iba a imaginar lo de secuestros pres? ¿Quién iba a imaginar claro, tantísimas yo, cosas? Idea... Carmen, tú, ¿de qué? Fue en Santa. ¿Tú de qué barrio eres, has dicho? Yo soy de Beniaján. ¡A mucha honra! Ajá, y ahí también te está afectando. Bueno, sí, parcialmente. Cuando queramos ir para la zona aquella sí que tendremos que cruzar el... No podríamos cruzar hacia Murcia porque está el muro, pero... Bueno, por suerte en Beniaján tenemos otras vías de acceder a Murcia, pero de todas formas, aunque eh, no me vaya a afectar al 100% lo del muro, sí que no estoy de acuerdo con que el muro vaya a partir la ciudad porque sabemos que hay otras vías de que el ave pase por Murcia sin tener que cruzar, o sea, sin tener que partir la ciudad. Eso yo creo que es lo que más fastidia a la gente de, que está en contra de, de lo del muro porque es que hay otras formas de hacerlo, pero por cuestiones de dinero política, pues no, no quieren hacerlo de otra forma. Es que dicen que el ave es, es progreso, pero tú te vas a otras ciudades y el tren va por debajo. O sea, es que tú te imaginas... Eh, ...no sé, el metro en otras ciudades que fuera todo por arriba... ...es decir, si sí hay opción, y más, en una obra nueva... ...no estamos hablando de una obra del año 1800... ...si sí hay opción para hacer soterrado, ...estaba estudiado, estaba publicado... ...y no les da la gana de hacerlo... ...habrá que esperar a que haya alguna desgracia en la pasarela... ...en el muro, para que digan... ...pues vamos a tratar de, de cambiar esto... ...habrá que esperar a que haya una desgracia... ...para que la gente de Murcia, del centro, espabile, ¿tú crees?... Pues la verdad que no lo sé. Yo sé que en Murcia y no solo en Murcia, en el resto de España han habido muchas manifestaciones, como por ejemplo ahora lo que pasó en Cataluña y tal con lo de las elecciones y a los políticos las manifestaciones no les interesa y eso es lo que pasa. Yo creo que en España, por desgracia, tenemos el poder en manos de gente que, bien muy bien o no muy bien competente, no hace caso al al pueblo y eso es lo que pasa, pero al final al cabo el pueblo manda la urna y como cada, vez, cada cuatro años la urna sigue saliendo los mismos políticos a ganar, pues eso es lo que pasa. El problema eh, es... Carmen viene fuerte. En que nos quejamos mucho, pero luego al final siempre gana el PP en esta región y así no... no. A ver, ahí hay que matizar porque está gobernando con el apoyo de ci Ciudadanos. Hubo gente que decidió votar a Ciudadanos. Ciudadanos y el PP. El voto a Ciudadanos es un voto al PP escondido, en verdad, y todos lo sabemos. Pero claro, si es que la cuestión está... Es que estoy viendo la cámara. La cuestión está en que oh, mira, mira, mira, mira, votemos a quien votemos, al final lo hacen más, porque hemos perdido, lo, la gente joven, ya hemos perdido la política, la eso, la cara es cierto. De, de de involucrarnos, la verdad. ¿Quién vota? ¿Quién vota? Pues mayor de 18, mayor de 18 años, de 18 ¿quién 18 vota? Años. Y obviamente sé que está, se están refiriendo a... Los típicos abuelitos, estos que se habló de que la gente los llevaba a votar para ganar un voto al PP y tal, bueno, ellos también tienen derecho a votar, pero la cosa es que tú vas por la Tú hablas con la gente joven y nadie vota al PP ni nadie vota a los partidos de derecha porque tal igual y al final gente que es joven vota, o sea, hay gente muy cínica, porque si toda la gente joven, que yo creo que somos más que los mayores, no podríamos darle... Bueno, no, no pero no podríamos darle... Para que no pan... vayan las generaciones nuevas cumpliendo edad, vamos a no, seguir teniendo no, no, a la gente mayor. chico pregunta que vosotras, ¿a quién, ¿a quién votáis? eso no importa a nadie lo que votemos. No. ¿El voto es secreto? Ni a Ciudadanos, ni mi, a Pente Mi, Mi voto no. no es cínico. Bueno, si siguen así, por, por descarte van a, a, a decirlo. Pero fijaos en una cosa, mira, tú vas a una entrevista de trabajo y tú dices que sabes inglés, alemán, árabe y francés, por ejemplo, ¿vale? Y te contratan como guía turístico como no tengas ni puñetera idea te echan a la calle al día siguiente en cambio los políticos nos culpan a nosotros de que una vez que nos engaña el contrato suyo dura cuatro años o sea es que es una cosa salvaje es que es una cosa salvaje ese algo a nivel pero es que nosotros mismos nosotros mismos luego nos culpamos de bueno pero vamos a esperar no nos quejemos y vamos a esperar los años que queden para luego cambiar o sea yo creo que lo que debemos exigir es que haya una democracia en tiempo real donde la gente le diga al que gobierne, sea del color que sea, oye, tú tienes que hacer esto. Que se pueda evaluar cada cierto tiempo y no sea cuatro años y que tengan ese poder de ya vamos a estar cuatro años aquí y vamos a hacer lo que nos dé la gana en esos cuatro años. Y... Mira. Bueno, yo quiero, hablando de la cualificación de los políticos, a mí me gustaría que fuera un gobierno como en Canadá, que por ejemplo el ministro de Sanidad es médico, el ministro de Agricultura fue agricultor, no como en este país, que la gente que tiene las carteras no tiene nada que ver la formación que tiene con la cartera a la que está a cargo. Y encima se inventan títulos que no tienen, porque se inventan títulos que no tienen. <risa> bueno, eso ya es otra cosa. Sí, pero, pero sí. ¿quién, sí, sí, quién, sí. quién no lo iba a contar, ¿no? sí. Y mira, y pasa. pasa Ay, que luego pasa. vemos lo de secuestros bueno. precios, ¿quién no lo iba a contar? Hay muchos cambios, muchos cambios. En eh, la juventud está el cambio. Y ahora, mira, os quiero mencionar... Que te hagan un monumento, dicen por aquí. <risa> o sea, que la gente ya me... <risa> ...me tiene estima... ...fijaos en un detalle... ...el día 8M... ...la movilización fue masiva... ...fue masiva... ...el Partido Popular tenía una postura... ...Albert Rivera y Ciudadanos... ...tenían una postura similar... ...pero fue tal la movilización... ...que mira que pronto cambiaron... ...Rivera decía que ya, bueno... ...parecía que estaba liderando el movimiento feminista en España... ...manda cuyos... ...entonces, el asunto está... ...si hubieran en las vías... ...tantísima gente, como también el 8M... ...que acabó allí la manifestación... ...si hubieran todos los días en las vías... ...10.000 personas... ...eh... ...si hubieran todos los días 10.000 personas en las vías... ...no bastarían muy poquitos días... ...para que esta gentuza... ...gentuza político corrupto, eh... ...a lo honesto no, corrupto, saludos... ...gentuza... ...no sería suficiente para que cambiaran de posición... ...y no que nos conformamos con... ...bueno, cuando lleguen las elecciones cambiaré el voto... ...habrá que salir a la calle y juntarnos 10.000 personas allí. Pues lo estábamos hablando antes nosotras, que es muy triste que, la que gente es algo de que, no, del mundo que nos no... incumbe a todos los, los de la región, porque al final es un problema de todos los murcianos, solo estén defendiéndose y manifestándose la gente que está allí, la que va a tener el muro tan pegado y no el resto de murcianos. Lo estábamos hablando antes. No, ¿no? Pero, pero incluso os, os comento un detalle, no solamente... Se manifiesta la, la gente de allí. Una de las críticas que hace la gente de, lo, de los barrios del sur, de Santiago Mayor, es que hay mucha gente de esos barrios que no se manifiesta. Incluso hay momentos donde hay más gente del barrio del Carmen y, y, y gente del norte que gente del sur. Bien porque estén resignados, bien por, por lo que sea. Es decir, que no es fácil. Son 214 días, son más de 7 meses, todos y cada uno de los días. La Nochebuena, noche vieja, Reyes, todos los domingos, todos los puñeteros días. Entonces, lo que sí que hace falta es que la gente de aquí despertemos y vayamos para allá y seguro que pasa como con el movimiento con el movimiento feminista que ya se dejaron de tonterías de si feminazis que si historias y los machitos estaban muy contentos días previos a la manifestación y la hostia que se llevaron fue en toda la cara bueno, ya. Ayer o antes de ayer mataron a una mujer en Murcia y hace es... dos tres días otra en Girona, o sea... Eso es algo, eso es algo, que pese a todo, si no, pese a o todo, o sea, si no, no ponen dinero, dinero en los presupuestos, si no ponen dinero... Pero claro, si el dinero, el despilfarrar dinero público no es delito. El dinero no educa. No, pero los medios, el dinero da no educa. medios. El dinero no educa, ¿sí? Da medios, pero no educa y hasta que no cambie la forma de pensar de la gente... Eh, eh, aprobaron una ley de esto de... Joder, no me acuerdo ahora el nombre, sí. Micro. Ver, aprobaron la ley claro. está en contra de la violencia de género y tal igual. Lo que pasa es que los presupuestos que aprobaron no son suficientes como para acoger a todas las mujeres en viviendas sociales, todas las mujeres que maltratan o para vigilar más a la gente, bueno, a los supuestos acosadores con lo de... con lo de las ¿Sí? órdenes judiciales de... ...de distancia y tal... ...ese es el problema... ...que se aprobó la orden... ...pero el dinero no es suficiente... ...o sea, si yo tengo dinero... ...para aprobar una vivienda social... Es para 50 mujeres... ...pero resulta que en mi comunidad... ...hay 100... ...ese es el problema... ...esas 100 mujeres... ...corren grave riesgo... ...ese es el problema... ...el dinero el dinero no educa... ...pero el dinero da los medios... ...para que se puedan evitar... ...pero bueno... Sí, ...es que pasa, pasa en todos los ámbitos... ...que el dinero está muy mal distribuido... ...y al final... Una, una pregunta. ¿Sabíais que en Murcia hay una autovía que acaba en un bancal? Sí, claro que lo sabemos. Somos, sí, somos de, ese de... Bancal. de ese bancal. ¿no? Somos ¿por eso? porque soy de, de, de Beniaján, tenéis que estar por ahí cerca, somos ¿no? De ese vale. Sí. ¿Sabéis también sí, que la autovía da muchísima pena vale. porque está, eh, Llena de está baches, construida en es una, una zona que no, porque o sea, está que viene fatal de... y como vaya cuatro, cinco haciendo años, está una mierda, una mierda. Está fatal, sube y baja muy mal, muy mal. Muy mal pero si digo, siendo de Veneja, eso lo tienes que tener, ¿no? ¿sabes? Sí, sí, sí, claro, está muy mal, todavía está estamos mal, esperando a que se haga la costera, la maravillosa costera sur, que conecte con este, con este, todos Benajá, los pueblos Han. con la zona del Palmar, no, de la Risaca. Es muy triste que los que somos de esa zona tengamos que tardar media hora, 40 minutos, en llegar a la zona del Palmar y que tengamos que pasar por todos los pueblos. Y es muy triste que ve, se haya quitado la, la vía del tren por nuestra zona también y siga estando eso como está. Que sí, bueno, nuestro, ahora, pueblo, nuestro pueblo sigue dividido en dos, ¿eh? Como el soterramiento sigue dividido en dos y eso es, un, vamos, tristísimo. A enfoca a Carolina y María, enfoca sus caras. ¿Habéis visto alguna ocasión el proyecto Murcia-Río? Esto es lo que iban a hacer, sí, que quieren hacer como sí, un, un paseo, ¿no? ¿Vale? Como un club también, ¿no? Eh, Con piragua y todo eso. Enfoca las caras, las caras. Anda ya. ¿Y esto, esto cuándo va a ser? Esc escucha. ¿Cuándo sea abuelita? Okay. Es escuchar. Murcia Río. El proyecto Murcia Río va a convertir el río segura en la columna vertebral de la ciudad y nuestra principal seña de identidad. Ahora que el río está recuperado y sus aguas fluyen limpias y... Con ¿El río recuperado? Es el momento de a los este es Bueno, nos han hecho un claro. trabajo no, allí todo, y todo ¿no? El calatrava. El calatrava que está en obra ahora, <ríe> cuidado. Ya, yeah, sí si que han hecho grandes yeah, pues ordenanzas, ¿eh? Se han quitado el barrio y todo. <ríe> ¡Qué nice! Sigue, bueno, sí. Esto sigue siete minutos. Esto, no fue, esto fue, el proyecto que el alcalde presentó para ser alcalde, el alcalde en el do, de 2015. El alcalde Ballesta, Londresa. Ballesta, el que tiene el nombre de la de la, de la pasarela, Ballesta. Dale, pues, no sé. ¿Qué te parece? ¿Tú te crees, tú confiarías, tú confiarías una infraestructura de un tren de alta velocidad a alguien que da por válido este proyecto? A ver, eh, yo es que tengo otra opinión, yo no sé cuánto costaría ese proyecto, pero yo creo que si invirtiera el dinero de ese proyecto en dar empleo a otras personas se generaría más dinero y a lo mejor dentro de cuatro o cinco años habría dinero para hacer ese proyecto habiéndole dado trabajo a otra gente, porque si tú le das trabajo a otra gente se mueve el dinero y el dinero mueve el dinero. Entonces yo, mi opinión, también hablo de una persona que está trabajando en el extranjero porque yo no tengo trabajo en Murcia, después de haber hecho mi carrera, de mi opinión es que si se invierte dinero en crear empleo, todas esas personas, nuevas trabajadoras, generarán dinero para el país y al final el dinero será más rico. Yo trabajo en Inglaterra y es un país donde hay 5% de paro y es un país riquísimo porque todo el mundo paga sus impuestos, todo el mundo tiene trabajo y el que no trabaja es porque no quiere. Y cuando alguien le pilla a un político, político, dimite. Dimite. Y además, si alguien pilla a alguien que no paga sus impuestos, va a la cárcel. Y tú... Es tu obligación decir, este no está pagando los impuestos como debería o este está, está eh, haciendo fraude. Y allí el problema es que en España hay un 25% de los trabajadores eh, no están declarados, hay un 25% de economía sumergida hasta que ese problema no se resuelva, no se generará empleo, ese 25% de trabajadores no generan, no generan ingresos para el país, hasta que no se resuelva eso no habrá dinero ni para viviendas sociales ni para hacer mejor un soterramiento que yo, la verdad que no entiendo bien de lo del soterramiento, el templo arriba y el templo abajo, sé que se va a dividir la ciudad habiendo otras formas de hacerlo. No se podrá hacer ese proyecto ni se podrán hacer otros muchos proyectos. Entonces, lo que tienen que invertir el dinero es en generar empleo y a partir de generar empleo y dar empleo a todos los jóvenes, se podrán empe em empezar a hacer cosas de calidad. Eh, Fonsanta, para la gente que nos ve desde fuera de Murcia, aquí en el 2015 decían que ahora que las aguas del río seguro están limpias, ¿tú alguna vez en tu vida has visto...? Pero, ...que están recuperadas y limpias? No, no, no. Lo digo para la gente que, que lo no, no, no, ve de fuera y no se lo imagina. ¿Tú te bañarías en el río? No. No. A lo mejor no, hay duda No en el mar menor, de ninguno. Mira, yo veraneo desde que tengo tres años en el mar menor... ...y hace por lo menos ocho años que no pongo un pie en el agua. Yo sé que lo del mar menor ha empezado de hace dos años aquí... Pero el Mar Menor está que da asco desde hace por lo menos 10 años. Es una, es una gran lástima que y da asco una región como tenemos tan bonita, porque nosotros amamos nuestra región, esté tan hecha a perder y, y lo permitan, y lo permitamos también, sí. Todo, falta, todo falta manifestación por todos lados. Hace hace un tiempo eh, la plataforma del Pacto por el Mar Menor llenó la gran vía de tractores, sí, ¿eh? pensé, no pero nada. luego pero la gente... Tenemos que ser nosotros los que nos movilizamos, los que reclamamos cada en tiempo real a los políticos lo que deben hacer. Pero claro, si esperamos cuatro años, pues claro. No se bueno, no tenemos bueno, que hacer nada. Y yo, a y yo pido a ver si alguien viene y me, y, y me recoge, porque la manifestación ya... Entonces, algún alma caritativa que venga y una unidad móvil... Que yo ahora donde voy, eh, que, me, que me he quedado aquí. Gracias a Carolina y María que están aquí en, en la cámara, están detrás, eh, haciendo todo esto posible. La gente somos los medios. La gente somos los medios. Puedo decir una cosa, yo, yo que te eh, te mañana a Barcelona. A eh, ¿Cómo que qué? Que te la lleve a Barcelona. <risas> es que mañana me voy a retransmitir en directo la manifestación en Barcelona. Pues ya fuera de este tema es una gran lástima que gente sobrecualificada como ella y como yo en el futuro, que somos sanitarias, estemos teniendo que irnos fuera de Murcia, fuera de España y eso no puede ser. Y que luego vengan aquí y contraten gente de fuera que no, que no puede ser. Se están perdiendo, Los cerebros, Se están cerebro, perdiendo ¿no? grandes promesas de trabajo. Bueno, sí. Eso es lo que te digo. Eh, invertir en empleo y el empleo generará dinero y el, y el dinero dará bienestar y calidad de vida. Ese es el problema. Y basta ya de negociar con las empresas, o sea, con las universidades que, aunque son empresas, basta ya de, de generar carreras y carreras y, y, y plazas de universidad cuando no se requiere mmm, más universidades ni más, más gente. O sea, que no habrá ninguna universidad nueva ni ningún grado. En el que no se vaya a trabajar nunca. ¿Para qué queremos gente que se vaya a preparar en una carrera que luego no tenga trabajo? No. Oye, eh, Carmen, yo no estoy viendo lo, los comentarios. Carolina, ¿qué es lo que están diciendo la gente? Personas de trabajo. de trabajo, están diciendo, ¿qué más? Yo yo, yo diría que en Santa y Carolina Forever, ¿eh? O sea, hay que. No, o sea, Carolina, Carmen, Carmen, Carmen, Carmen, Carolina también. Y María, que estés ahí, en la cámara. No, no, no, pero quiero decir. que... Ellas que son las que han dado aquí la cara, ¿eh? aquí, que se han expresado con una claridad Porque, inmensa. Bueno, Vengo de la academia, que salgo a las nueve y media y voy un poco, necesito comer. Nos expresamos <risa> gracias a la educación que se nos ha dado a este país y solo queremos devolverle a este país la educación que nos ha dado. Exactamente. exactamente. Bueno, pues la educación oye, no la han dado nuestros padres. La gente somos los medios. Conocimiento, ¿eh? Sí, pues estoy aquí a tomar por saco de, de donde está la gente, me he quedado solo. Estoy rodeado de gente que está de, que está de marcha. Yo aquí con un aparataje que la gente me está preguntando qué esto para qué es y cada dos pasos me voy a, me voy a parar y decir que venga alguien a por mí, que venga alguien a por mí porque además la gente somos los medios y si alguien quiere que me que me pare me paro. Fijaos aquí el talento que hay y la, y lo importante que es que la gente escuchemos a la gente, la gente escuchemos a la gente. Venga, pues continuamos. Nada, gracias a vosotras, eh. eh Oye, hay que. Y cuando queráis, me decís, Cecilio, tengo algo que denunciar, tengo algo que decir, algo cuando que quiera, opinar. Te invitamos a Veniajana, que venga, que allí hay de gente así que ahí se quiere defender. Sí, pues, cuando oye, cuando dame un toque. Ahí tenéis todas mis redes sociales. Por Twitter, sí, por ejemplo, sí, respondo siempre rápido. Siempre cuando estemos en Murcia. Bueno, pues. Y si no, y si no a, hacemos un Facebook o, o, o un Instagram a dos cámaras, desde Inglaterra, desde de donde estéis para mostrar la realidad una y otra ¿vale gente? venga, hasta luego, muy amables hasta luego sí, venga, vamos a ello hasta luego hasta luego, bueno vamos a ver bueno, vamos a ver Decidme ahora qué hago, ¿dónde estáis?, a ver, a mí me parece que es muy importante, Ceres si la coletilla de la mano, a mí me parece que es muy importante escuchar a la gente, pero claro, al escuchar a la gente, a la otra gente marcha, entonces, a ver, me he quedado solo, Susana, me he quedado solo, decirle parecido bien al paciente, por lo menos. ...y me vaya a tomar tapas... ...oye, pues por aquí las hay muy ricas... ...y, y la gente muy maja, ¿eh? ...en Murcia puedes salir de fiesta solo... ...puedes salir sola, que... ...la gente aquí es muy, es muy abierta... ...muy amable... ...y enseguida conecta con la gente... ...pero ¿qué hacemos?... ...camina para Barcelona... ...¿a cuánto estoy de las vías?... ...pues a tomar por saco de las vías estoy... ...estaré a... ...35 minutos caminando... Más o menos ¿Eh? partido de risa A ver, ¿qué hacemos? Desde Gambril mucha fuerza Bueno, pues Mañana nos vemos en Barcelona ¿eh? Ve a las vías, pero ¿cómo voy a las vías? ¿Cómo voy a las vías? Desconecto Conecto, ¿qué hago? A ver, la gente, somos los medios. Son 20 minutos, sí, qué optimista es Susana. 20 minutos. Eh, a, a ver, yo, si me acompañáis, recojo un poquito el armatoste este y vamos para allá. En taxi, sí, es una opción. Lo que pasa que voy demasiado cargado como para como para ir en taxi y no parar esto. A ver cómo lo hacemos, para ir para allá. Buenas noches, Cecilio, una noche más, Loli, sí. A ver, yo si me acompañáis, si me acompañáis, mientras tanto voy haciendo algún relato de toda esta situación y si alguien quiere comentar algo de la gente, pues la entrevistamos. Esto es la vida en directo. La gente somos los medios y aquí pues no censuramos. No será de la serie perdidos, dice Josefo. Vamos a ver si ponemos esto un poquito de orden. Bueno, esto si no se cae, vamos a ver. Aquí. <ríe> conmigo, ¿eh? Vení conmigo. Si alguien que está viendo esto en las vías se eh, apiada de mí y viene y se acerca un poquito, genial también, eh el recorrido, creo que es fácil de saber por dónde voy, soy localizable en este momento, venga, vamos por la calle Correos, hacia la comisaría, se entiende, a pasar por delante, ¿eh? no vamos a quedarnos allí. ...ruta turística a Murce. Cecilio, es te estamos viendo... ...Magda y Aurora... ...y nos ha encantado la charla con la chica... ...pues claro, es que la, la gente... ...la gente, tenemos que escuchar a la gente... ...la gente, tenemos que escuchar a la gente... ...a mí, por ejemplo, me ha impactado mucho... ...y es así, ¿eh? la pregunta de... ...la pregunta de una chica... ...que decía... ...que en qué afecta el muro... ...y es que es eso, es que... ...no se sabe en qué afecta el muro... ...porque... Todas las previsiones que se hacen son previsiones económicas, pero a la gente no la informa de ventajas e inconvenientes. Tú cuando vas a comprar un producto alimenticio, te dice, cuidado, puede contener cáscaras o trozos de almendra, y te advierten. ¿eh? ¿Por qué? Porque eso se hace en una misma máquina y te advierte. Pero claro, aquí no hay una norma que diga, hay que advertir a la gente de los inconvenientes que le va a traer el muro. Cuando venga, pues ya lo encontrará. Mira ...como Carmen y Fuensanta de Beniaja sabían bien el desastre que hay de la autovía que acaba en un bancal. Un bancal es un, es un terreno: un terreno de campo, de cultivo. ...te imagínate que vas por la autovía y dices: Ay, me he pasado la última salida. Pues acabas eh, entre limoneros. Eso pasa en Murcia, ¿eh? una autovía que está a medias. Y lo de siempre, que es progreso, que es unión de, lo, de diferentes localidades, que mejora las comunicaciones, que es empleo directo, empleo indirecto... Lo de siempre, la misma porquería, basura de siempre. Seguimos por la calle Correo. Si está viendo esto, tienes un mérito que... ¿Para qué te voy a contar? ¿eh? Dice que te recogen, Cecilio... Sí, es la primera noticia que tengo. ¿O es una pregunta? ¡Ey! ¡Uf! Uh, está en rojo. Perdón. No, no, está en rojo. Hay que parar. Y hay que pedir disculpas también, ¿eh? Ya, un poco más. No, no, está en rojo. Hay, bueno, hay que parar. Estate quieto. Pff, casi mejor que que que en movimiento, lo ha hecho un chico. Viene andando. Bueno, yo voy hacia el río. Yo voy hacia el río. Si alguien quiere hablar de la gente, o sea, si la gente que viene por aquí quiere hablar, pues la entrevisto y me, y me detengo y me paro. Y si no, pues yo sigo adelante. ¿Vale? Y vamos hacia el río. ¿Por dónde está el hotel Agalia? Ni idea. ¿Aquí en Murcia? Ni idea. Es que la manifestación va a una velocidad tremenda, eh? El hijo del profe ha dicho que va por ti. Soy el hijo del profe. Bueno, yo. Yo ya veis por dónde voy. Estamos en el ducentésimo, decimocuarto día seguido de protestas en Murcia. Ya, no lo parece, porque aquí el que habla, el que habla, se ha quedado descolgado de la manifestación. Porque hay que escuchar a la gente, hay que escucharla. Y yo creo que ha estado bastante bien escuchar a las personas con las que hemos estado hablando, habéis comprobado el nivel que hay en Murcia, eso sí, trabajando en Inglaterra, no si sí, yo estoy en la calle Correos, yo voy hacia el río, no hace falta que me llaméis, no tengo ya tantísimas manos para llevar tantísimos dispositivos encima. Yo estoy localizable, veis las imágenes, eres de Murcia, sabes por dónde voy. Ups. Claro que sí, si te tengo que saludar, pues te saludo, dice por aquí. Claro que sí. Bueno, mini semáforos para mini calles que a esta hora, bueno, nos esperamos, ¿eh? Tan rojo, nos esperamos. ¿Podríamos pasar? Sí, pero pasamos, no. gira para San Andrés, que la misma distancia hay a Santiago, <risa> ya pero mi hermano está allá, está en Santiago el Mayor que ojo, que tampoco estaría mal, ¿eh? mostrar toda la ruta que hay de aquí hasta el, el, el sur bueno hasta en verde cruzamos esto del, del semáforo es una buena metáfora de España, ¿eh? cuántas veces cruzamos líneas rojas, eh? Y en cambio, para una que hay que cruzar, que es la de desobediencia a leyes injustas, como hagas eso, dicen que eres un terrorista. Eso sí, tú proba a robar, pero no robar 50 euros, ¿eh? Que hay una, una noticia esta mañana que una persona, por no pagar una multa de 60 euros, tres años de cárcel. Evidentemente, el titular así eh, queda extraño, ¿eh? faltarían más datos. Pero tú prueba a robar millones de euros, verás tú cómo, cómo entonces hasta te admira. ¿eh? Vas por ahí a los restaurantes, a los bares, ¿eh? a todos sitios. Sí, sí, pase, pase. Claro, poderoso pues caballero, es don dinero. Profe, el profe te recoge, quedaré ahí. Yo voy camino de... Ya estoy en el río, pero que lo que importa no es dónde voy yo, ¿eh? Lo que importa no es dónde estoy, lo que importa no es que me recojáis. Yo... Lo que importa es el puñetero muro que está partiendo la ciudad. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Que el muro no siga partiendo la ciudad. Que te... Tú que estás ahí, que te estás conectando... Pues que estás viendo estas calles de Murcia a estas horas, sepas que todo esto se hace para que Murcia se entere, porque Murcia está aquí Murcia no se entera, Murcia no se entera. Y aquí está yendo un tipo con un micrófono en, en una mano y un monopié con una tableta en la otra, que parezco que he, que he salido de una procesión. ...de Semana Santa... ...y que no he vuelto... ...a mi casa. <ríe> Párate... ...me dice... ...y la sexta... ...no hay nadie que le pare... ...me paro, me paro... ...pero ¿qué, qué, voy a buscar un, un sitio afable... ...para estar parado... ...aunque sea al lado del río... ...me paro... ...baja tercera... <ríe> ...sí... Benil, Benil, Leonor nos sigue desde, desde Madrid todos los días un abrazo mañana no bueno mañana no es que aquí como todos los días son martes cuando vaya a Barcelona pues ahora me sentaré a, a, haré algo Mira, voy a cruzar el puente de, de hierro y ya me quedo por allí vale Ese puente por lo menos da cierta, da cierta seguridad y tranquilidad. ¿eh? Los de Calatrava dan, dan yuyo. Pues decía, el domingo nos vemos en Barcelona. El domingo nos vemos en Barcelona. Si todo va bien, si la salud nos respeta, que espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Bueno, esto se oscurece porque es la realidad. La realidad es que estamos en una zona oscura. Y aquí estamos mostrando la realidad tal cual es. Si esto estuviera iluminado, pues, si hubieran farolas que la luz, en lugar de tirar hacia el cielo, que por, la, por, por arriba no camina la gente, la, la luz fuese hacia abajo, por ejemplo, ahí tenemos farola mala, farola mala, y en aquel lado tenemos una farola que la luz da hacia el suelo. ¿Por qué han cambiado una y no la otra? ¿Vamos a pedir lógica a este gobierno? ¿Cómo le vamos a pedir lógica a este gobierno? Bueno, pues aquí estamos en el puente de hierro. ¿Esto qué es? Campaña publicitaria. Eso sí, para la publicidad siempre hay tiempo. Para los muros también. Ay, ¡Qué gente! Sí, sí, farola mala, farola mala, vamos a ver, que ha quedado una por ahí, una no, mirad, todas las farolas que están al lado del río, todas, no hay una, eh son tipo chupa chup, donde la bombilla, bueno, visto desde aquí, parece que la bombilla cuelga de, no sabría decir si cuelga de arriba, pero no es como la otra, que la luz da abajo, no es como la otra, Algún día tenemos que hablar de, de, la, de la contaminación lumínica, pero eso ya es para otra cosa. Cecilio, estoy perdido. ¿Cómo estoy perdido? Estoy en el puente hierro. Perdido estoy si me caigo a, al río este. Vete a saber la gente los deseos que habrá que habrá pedido aquí, vamos. Isidora, Hay que tener valor para poner un candado al río seguro. Bueno, que os haya ido bien, parejitas. Venga, ¿Vendrás algún día a Madrid? Sí. La respuesta es sí. Iré algún día a Madrid. Más pronto de lo que parece. Bueno. Si alguien dice, es que Cecilio no se para, pues eso es lo que yo sentía con la manifestación. Que yo estaba quieto y la manifestación no sé para dónde pijo iba. ¿eh? Pues eso es lo que me pasaba a mí. Se llama empatizar. Sí, eh, y, iré a Madrid, pero por... por otros motivos. O al menos quiero ir. Aunque bueno, seguro que hay algo que se reivindica... en Madrid también. Ese día. En Madrid... hay una quedada... el 12 de mayo... una quedada de un programa de radio. De aquí... Les, Enviamos saludos a la gente de este programa. Minuto 52 de la retransmisión y 45 segundos. Hay una quedada del programa de radio de Fernando Berlín, del programa de radio online y podcast La Cafetera. Y entonces el, el pasado año no pude ir y me gustaría este año ir para allá. ...y conocer a parte de la Resistencia... ...que es como se conoce a los oyentes... ...escuchantes de este programa de radio... ...y allí pues bueno, conocer a Fernando Berlín... ...a María Navarro... ...a bueno también, si va por ahí, que esperamos que sí... ...Emilio, que ha dejado el programa... ...entonces, quiero ir para allá... ...y yo sé que hay muchos de los que estáis aquí... ...sois resistentes... Soy resistentes, yo últimamente estoy hecho una porquería cuando se emite el programa. Pongo un tuit... pues para informarles a los oyentes de cómo está la situación en Murcia, para poco más que eso. Y luego escucho el programa como, como puedo. Ya paro, ya paro. Venga. Ya estoy aquí quieto. Me gustaría mucho conocerte personalmente. Pues. voy para Madrid, eh. Mi hermanico y yo. Nos vamos para Madrid, si todo va bien también, el 12 de mayo. El 12 de mayo. Que eso está en nada, ¿eh? Menos mal, oye, oye tengo que agradecer al liante y, y toda la gente allí de Barcelona lo, lo, lo fácil que me lo están poniendo para ir para, para, para allá, ¿eh? Mi viajar particularmente me estresa. No me importa eh, el compartir vulnerabilidades contigo, no me importa, aquí ya somos una gran familia y quien quiera hacer daño lo va a hacer de una manera u otra, entonces me estresa viajar, me estresa bastante. Y bueno, me lo están poniendo muy muy fácil para que pueda ir para allá, para que esté muy tranquilo el tiempo que, que esté allí, también haciendo una retransmisión en directo el día, el, el domingo, el 15. Ahí estamos. Cecilio olvida Madrid. <ríe> olvida Madrid, dice. Madrid es el 12 de mayo. Y Mayor Arti Preguntas, el domingo creo que es a las doce y media, la manifestación. Vamos a ver si ponemos esto más o menos. Aquí también hay calamares. Buena gente ahí en, to en todas partes. ¿eh? Viajar a más es, es precioso, es muy recomendable. Viajar es muy recomendable. Yo, con el tiempo, he respetado, he acabado respetando a la gente que lleve la bandera que lleve, ¿no? El tiempo atrás me parecía absurdo, pero. Pero bueno, he logrado hacer compatible el hecho de que yo no tenga bandera con que cualquier persona tenga la bandera que le, que le, que le dé la gana, ¿no? No sé cómo, pero lo he hecho compatible. Y hay muy buena gente, muy buena gente en todas partes. Viajar es imprescindible. Viajar es imprescindible. No sé si grande, pero también procuro desestupidizarme. Y bueno, era una estupidez no respetar a la gente que tuviese una, una bandera, ¿sabes? Era una estupidez. Pues igual que supongo que es una estupidez no respetar a la gente que no tenemos bandera. <risa> y bueno, con el tiempo, pues... Me di cuenta de lo estúpido que también he estado siendo y procuro que la estupidez de hoy sea ausente eh, mañana, Pasó o sea, mañana, cuanto antes. Para eso es muy importante viajar, es importante escuchar a la gente, escuchar lo que no quieres oír, es muy importante. Hay veces que si alguien te dice lo que no quieres oír es porque quizás siente confianza para decírtelo. Y eso hay que valorarlo. Eva, baja Eva. Mira, aquí estoy, en medio de la nada. Pero bueno, por lo menos no estoy enfrente de un muro. Pues sí, la bandera tiene que ser la, la, la bandera... Yo considero que debe ser algo que sirva para abrigar ¿no? a, la, a las personas, sean de donde sean. Estoy, mira, enfrente del puente de hierro, ahí estoy. Me han dicho, párate, Cecilio, es que iba caminando como si no hubiera un mañana. Bueno, de hecho en Murcia no habrá no un mañana, un mañana estará en Barcelona. Me he quedado entrevistando a la gente que estaba por, por allí de marcha y, bueno... Yo espero que, aunque no haya mostrado la realidad de hoy, hoy esperemos que no hayan multas, ¿eh? Que una vez decían... una persona recibió una multa porque estaba armando un altercado... en cierta zona y resulta que, según el periscope, a esa hora estaba comiendo bizcocho con chocolate eso está pasando en Murcia en Murcia está pasando eso o sea, te dicen que estás allí pero en realidad estás aquí, comiendo churros bizcocho, seamos precisos con chocolate hoy esperemos que no multen a alguien porque claro, el perisco se ha quedado con Murcia no digan pues camino de Torre de Romo, prendieron fuego a no sé qué no hay periscop. Pero sí, sí, el periscope sirve para que las multas. Las multas se demuestren que muchas multas son falsas. No sé si el término falso es, es el adecuado. Pero no me voy a poner ahora jurista. Vamos, tampoco podría. Pero como mínimo, que es. que es que es indignante que te digan que es, que estás liando la bar parda por ahí y que luego en el Periscope te vean comiendo a esa misma hora bizcocho con chocolate. ¿Dónde estoy? Mira, puente de hierro, enfrente de las carmelitas, que ahí las tienes detrás. Mañana estarás en las vías, mañana veremos, de hecho hoy tendría que estar en las vías para hacer posible mañana la retransmisión. Mañana Habrá retransmisión de las vías. ¿Cómo? No lo sé. Pero la gente somos los medios. La gente somos los medios. Así que mañana habrá retransmisión. ¿Cómo? No lo sé. Mañana. Que ducentésimo decimoquinto día. Estoy en el lado sur del Puente de Hierro. Ahí estoy, sí. Pero ¿hay alguien aquí eh, esperando? ¿A quién espera? Yo qué sé. Me, me han dicho espera que te, que te recogen. Pues... Aquí estamos esperando. Para irnos a las vías. A las vías, claro que voy para allá, claro. Si te da la vuelta, verás un edificio. Mi padre está ahí, si me dio la vuelta. Veré un edificio. Bueno, aquí hay edificio por todas partes. A ver, lo del, lo del edificio no... Lo del edificio... Como dato... Como referencia, yo creo que un perro a estas horas es mejor referencia, ¿eh? Vamos a ver Bueno, no sé, yo estoy aquí, yo sigo por aquí Están pitando, supongo me están pitando a mí Venga, vamos para allá Sí, yo creo que sí. Bueno, esto es... Mirar, de alguna forma... Sí, sí, pitan, pitan. De alguna forma... Esto muestra... Lo difícil que es. Que la gente del norte sepa lo que pasa en el sur. O sea... Ya bastan dos calles para que no se sepa. Pero... Fijaos esta, esta distancia... Bueno, vamos para allá. Me están diciendo que vaya, pero que está en rojo el, el semáforo ¿eh? y aquí somos de. Si fuéramos políticos pues nos estábamos todas las normas, incluidos los, los semáforos, pero no es así el caso, ¿eh? O Sabéis que no. Iba a decir que a mi lado tenía personas honestas que también respetaban el semáforo. Dije, me voy a esperar un poco a ver si... Bueno, lo, lo han cruzado en rojo. No, pasa nada. Pasa res, pasa res. <ríe> Venga, nos vamos para las vías. Y nos vamos aquí en la unidad móvil. Para las vías. Rosa, busca Cecilio. Rosa, busca Cecilio. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, nos vamos, eh. Para allá. No desconecto, no desconecto. Venga, simplemente me intento solucionar. Buah. Sí, porque esto voy. Ya verás, cuando veas lo que pesa la, la mochila. Bueno cualquiera esto es ¿eh? el, el making off el making off ¿eh? bueno tremendo venga sí o yo creo o si no atrás para llevar esto medio en bueno aquí venga adelante sí venga no sé yo si esto va a ser respeta mucho las normas ir con la con la cámara pero no, no, el cinturón seguro. Venga, vamos. No, Juan, no va a ser la primera vez. Venga. Venga, pues otra unidad móvil. Y no es la, y no es la primera vez, exactamente. Sí, exactamente. No es la verdad. primera vez. Juan, corto, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. Gracias, Juan. Aquí pues, pues con el mi, profe. Mi, mi Juanito, que me iba dando indicaciones de por dónde ibas, pero claro, si no te paras, pues me <ríe> localizarte. Bueno, es mucho. vamos para la vía. ¿nos acompañáis? Venga, vamos. Vamos para allá. Carlos Aupa, saludos a Carlos, de Eva, de Susana. Muchísimas gracias a todo el mundo yo cuando decían que te recoge el profe digo, vaya, digo no me lo creo, digo, usted, esto es un honor digo, será otro, digo habrán más profes digo, pero no, Juan, digo, Juan no, no lo elijo, que pero es que no se puede consentir que te veas ahí en medio y solo, estar solo no es, no es bueno y en fin, bueno, no quiero hablar mucho Ajá. no, pero mira, es que resulta que eh, me quedé allí escu escuchando a la gente, Muy porque claro, bien. al final si vamos para allá mmm, ...vamos diciendo no al muro... ...pero la gente no sabe qué es lo que está pasando... ...pues sí. yo al final... ...me quedo y a quien quiera hablar... ...le escucho... ...y oye... Te ...dicen cosas que es muy necesario de escuchar... ¿eh? ...yo creo que deberíamos escuchar ¿Por muchísimo... Qué, ¿Por qué lado, teniendo en cuenta que está aquello cortado... ...por qué lado quiere llegar? ¿Por, el, por este o por el, por el otro? Como tú veas Carlos, como tú veas... ...ahí ya sabemos dónde eh, tenemos que llegar... No, no. ...el coche nos lleva... ...sin problemas, como tú veas... Si quieres llegamos por el otro lado Venga. Que me interesa más yo es que, Pues ya está Primero pues... porque ahora mismo está aquello cortado Lo tenemos cortado Ah, es cierto, es cierto Está todavía las vías cortadas Sí Carlos, te apoyamos Carlos, estamos intentando que tu caso se conozca fuera de Murcia Cinetopías Ya veis, eh O sea, estoy aquí con Carlos y esto... Será mala gente Pues ya veis Un vecino más Al que ha tenido la desgracia de tocarle Bueno Sí, pero oye, yo... A ver, es admirable, ¿eh? Porque aquí todas las personas nos quejamos de... Nos podemos quejar en algún momento de lo duro que es tantísimos días. Pero cada persona tiene su propio peso, ¿no? Cada cual carga su peso. Sí. Y Carlos carga un peso que no es suyo. Carga un peso que no es suyo. Y ese peso deberíamos también repartirnoslo entre más personas, ¿eh? Repetíndolo entre más personas, porque es, un, es algo que, que le ha tocado a Carlos como le podía tocar a, a cualquier, otro, a cualquier otra no, persona. Sea, ¿no? Efectivamente. Necesitaban ejemplarizar y, y bueno, pues aquí estamos. Pero bueno, al final pongamos que la justicia se hace valer. ¿Y justicia? Pues, bueno, ese sí, mayor arte ya iremos contando conforme, pues, bueno, cuando se resuelva todo. Aquí, sobre todo, Carlos, su familia sabe que lo primero son, son ellos, su privacidad, porque bastante ya le han vulnerado la intimidad y... Y lo importante es, es lo que ellos consideren oportuno y estamos con ellos. mira con mayor creo Pregunta Carlos si ya han abierto las vías, pregunta Carlos. Dice Juan, yo soy su familia. <risa> Fijaos que hoy, por ejemplo, hoy es un día que se ha salido una sentencia para Baltoni que en 30 días entra en prisión. Si es que... Eh, ¿Dónde está la libertad de expresión en este país? ¿Dónde se ha quedado? Es que mmm, no hay que esperar ¿eh? que nos toquen a, a nosotros. ¿eh? No hay que esperar. ¿no? Hay un refrán castellano... Muy, que se ve que, que ya se ha olvidado, ¿no? Dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y parece que eso no, no cala en la gente, ¿no? No nos damos cuenta que el vecino no dejamos de ser nosotros, pero antes, en el tiempo, ¿eh? Lo que le hace a un vecino es lo que nos harán a, no, a nosotros pasado un tiempo. Precisamente da mucho miedo lo que, lo que, lo que me han hecho y era esa la intención exactamente, claro. era atemorizar, aterrorizar bueno, y, y hay que ir, eh, y aunque sea solamente por Carlos pero hay que seguir luchando aquí está nuestra gente pero aquí está la gente estamos en la plaza del Soterramiento hemos llegado gente, un abrazo Carlos te están la diciendo gente barrio, ¿no está la diciendo? gente que todos quisiéramos tener al lado que afortuna, tengo la fortuna de tener a mi lado. Mira aquí. Ay, que no tenéis preocupado. Bueno, pero, pero que, que, que yo bajo. ¿O qué pasa? Vamos a ver. Pero, mi, mi hermano se sube, que yo bajo. Jesús, que yo bajo. Claro, mi hermano se sube. Mi hermano me viene en el coche y dice: Ya no vamos para casa. Ya, ya no bajamos, <ríe> claro, tenemos que bajar. Venga. Anda que no te gusta la aquí. por eso, por eso. Venga. ¿Habéis cogido la, la, la mochila mía? Agarra la mochila. Creo que hay dos mochilas, debe haber. Bueno. Sí, sí. Mi hermano me ha visto en el coche dice yo me subo. Gracias, Carlos. ¿Esto qué es decir? Eso, pues, me la, me la puedes llevar a Barcelona. Pesa una barbaridad, estoy libre. ¿Qué? ¿Gente? ¿Cómo que dónde me he ido? Si yo me he quedado con la gente. Yo estaba así y cuando miro para otro lado. Dice que hablando de la autovía del bancar. Bueno, me quedado hablando con la gente. Había. A ver, había allí una chica que decía, pero yo no sé que tiene de malo el Muro. Oh, madre bueno, no, pero es que tenemos que escuchar eso, es que esa es la realidad. Y entonces yo dije, me quedo, me quedo. ¿Me quedo? Lo que pasa es que ya no se quedó nadie más. ¿De dónde vienen los saludos de quién? A ver. Aquí han puesto... Eva, me Eva, aquí, Eva, de aquí, del barrio. Sí, sí, luego lo, lo, lo, lo podéis ver. Sí, sí, claro, claro, estamos en directo. Seguimos en directo, Antonio, Loli. ¿Cuánto vais a Barcelona? Pues no lo sé. Yo bastante tengo con saber que voy yo. Mañana, mañana. Maña, bueno, la ¿Cómo que hacemos en mí? La gente somos los medios. Mira, hoy estaba, hablando, hablando estaba Carmen fue en Santa y detrás de la cámara Carolina y María. La gente somos los medios, cuatro chicas que estaban por ahí de marcha. ...y ya está, si yo hasta sobraba... ...estaban contando cosas muy interesantes... ...si es que da lo mismo... Bueno, ...Pepi, que da lo mismo... ...la gente somos los medios, Pepi... Pues, vamos, cuando... ...antes de tiempo... ...porque si por mí fuera... ...anda que no he hecho yo también de menos Barcelona... ...pero mira, ahora me estoy aquí arraigando... ...en un barrio que le ponen un muro... ...es que también vengo yo a elegir... ...el mejor barrio de Murcia, Copón... ...¿Dónde duermo? Ya está todo buscado por allí en Barcelona. ¿eh? Tengo que avisar a algunas persona más también de que voy para allá, pero ya está todo bien. Puedo estar tranquilo, bien, bien. Los dos, perfectamente. Sí, sí, claro, claro. Mi hermano, reportero. Claro, es fundamental que también venga. Sí, pero no para venir. Venga, nos vemos mañana. ¿Tú mañana, Marcos, estarás por aquí? Vale, bueno, pues luego vamos comentando a ver cómo. Porque mañana hay que retransmitir, ya veremos a ver cómo, ¿eh? Ya veremos a ver cómo. Pero la gente somos los medios, Pepi. Venga, Marcos, fin de más, hasta mañana. Gracias a eso, nene. ¿Eh? Gracias. Vamos a ver. A ver, esto, que por, lo, que por lo menos estemos algo más cómodos. Venga. Entonces cuando te han dicho que. Cuando te han dicho que, Dime, que, que tenía de malo, tú que has contestado, Porque vamos. pues vamos. Que... Eso es para pelearse. No, pues mira, en ese momento. En ese momento lo que hice. Hey, lo que hice fue preguntarle. A ver qué te están diciendo. Cecilio, ¿en qué parte de Barcelona vas? ¡Ah! Qué grande qué hermano. Vamos, ocupadme un momento de que, que ponga esto. Aquí tenemos a Antonia, a Pepi. Ahora se me oye mejor. Antonia, Pepi, aquí. Pues a ver, cuando preguntaron cuáles son los inconvenientes, pues yo le dije, a ver, tú qué crees, ¿no? Y la persona no sabía, sabe, no, no se podía imaginar cuáles serían los inconvenientes, no se, lo, no se lo podía imaginar. Entonces yo luego le pregunté, pues tú imagínate caminar por allí, eh, por, la, por la noche, porque a las 5 de la tarde, en invierno es de noche, aquello será un gueto, se le preguntas a los policías municipales y te lo comentan, ...los taxis ya te dicen que no van a ir ahí... ...digo, ya sabéis que hay calles aquí en Murcia... ...que donde los, los taxis no van... ...digo, tú imagínate lo que es... ...tener que en lugar de cruzar 12 pasos... Cru, ...cruzar una pasarela... ...con cientos de escalones... ...donde los escalones además son estrechos... ...que si caminas con tacón pues... ...puedes tener problemas... ...es decir, imagina lo que es salir a la calle... ...y verte con un muro y caminar en torno a un muro... ...entonces... No, no lo llegan a ver. ¿no? Y yo ahí lo que les dijera les invité, les invité, les dije mi respuesta fue, básicamente fue ojos que no ven, gente que no siente. Dice que te llevan. Dice mi sí, dicen que... Si dicen que... Vale, bueno, por a, y por aquí también hay gente, ¿eh? o sea que... Bueno, todavía quedan no, por aquí no, no, un montón. Aquí también también. Quedan un montón de candidatos... Sí. ...José Luis, es que José Luis tiene la postura de, de, de estar diciendo... ...a ver cuando... ¿Cuando ya? ...a José Luis ya lo conozco... ...está ahí... ...a José Luis ya lo conozco... ...está ahí... ...no hace falta que lo mire... Eh, ...lo mire si de riojo, la parte esa de la retina... ...que es donde más se ve por lo visto... ...y ya lo veo ya que dice... ...venga, venga y curva. que... ¿eh? Y curva. ...exactamente... ...y luego estuve hablando también con... ...bueno, estuve hablando dos chicas... ...y de, de Beniahan que estaba hablando de la autovía del Bancal... Sí. ...dos personas que están muy bien formadas y están trabajando... ...al menos una de ellas me quedó claro que estaba trabajando en Inglaterra... ...y que aquí no hay trabajo... Y bueno, contando la realidad... ...pobre José Luis, dice... <risa> ...José Luis, ¿eh? que, que, que es capaz de llevar una, una, una agenda... ...que ya quisiera yo, ¿eh? sí. llevarla, ¿eh? qué que, que, que, que tío tremendo... ...y la tuya... No, yo puedo hacer una cosa al día y poco más. Vengo aquí y el resto del día estoy en el sarcófago. José Luis también me lleva a mí. Mira, Susana. Susana dice que... ¡Ah, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Recuerdo a Susana! ¿La conoces? La, ¿Sabes la, la, la hija de Juaní. ¡Ah, la hija de Juaní! ¡Susana, claro! también te la llevas? Estará por aquí. ¿Dónde está Susana? ¿Dónde está Susana? Bueno... Todo esto somos la gran familia de las vías, ¿eh? la gran familia, a las que nos hemos encontrado porque iban a poner un muro y, y se ve que hemos dicho, vamos a ver qué hay al otro lado del muro, y mira, nos hemos encontrado. No, Dani, hoy no voy a venir, mañana seguramente tampoco, y, y bueno, se ha hecho novia. <risas> estoy en mi casa, pero en tu... Susana, pero, pero si dice que le, que le va a llevar, es, es, es porque está aquí. No, no, no que a mí también me lleva otros días. ¿eh? Ah, va, cierto, cierto. ¿ves? Susana, que estoy, a ver, no doy, para, no doy ya para mucho, ¿eh? viernes, noche, sí, 214 días, son ya muchos martes seguidos. Son ya, dos martes seguidos los puedo aguantar, 214 martes seguidos ya es demasiado. Hay que hablar pero de sí. las, catenarias. las catenarias. Sí, eso es lo que hay. Para mí es uno de los. ¿Qué problemas más graves no, que trae la.? Que no, pues coméntalo. Aquí... ¿Sí? Antonio dice. Yo cuando le corto el cable y ya está. Claro, ¿Ha visto? ¿Ha visto? Ya. Esto es muy murciano, cuando uno. <risa> Decís que otro. Claro. No echamos la culpa uno a otro. Sí, sí, Antonio es muy murciano. <risa> Antonio quiere marchar y dice. Que José Luis quiere marchar. No hay forma. Eh, no. Hay forma. no, hay forma. Que no sea, pero pero la gente quiere escuchar a Pepi, Antonio. Es que Pepi bueno, es, muy, es muy carismática sí, sí. y habla bien claro. Y cuando tiene algo que contar, la, la cara, gente cara, quiere la cara, escuchar. ¿Eh? Sí, eh. si tienes, uh, uy, si me pilla esto a mí de joven. dale un abrazo muy fuerte. Ahora, ahora, ahora daré. Sí, hombre. Que... Coméntanos lo de las catenarias. ¿Qué pasa? Venga, para que os vayáis con. Ya lo sabes tú, 25.000 voltios que llevan. Pegados sí. a instituto. Exacto. Pe pegado a un instituto y a, sí, y a, y a otro colegio y a personas. Y espérate Pero... que se queda muy cerca de la pasarela. Y muchas y muchas casas que hay a la orilla también. Exacto. De la orilla, que están, tienen la, la catenaria en la esquina de su puerta. Sí, sí, sí. A ver si hay derecho a eso. ¿Sabes qué pasa? Que como el alcalde, ni Bernabé, ni ninguno de los que están ahí en el su ayuntamiento familia, su hijo tienen que pasar ni por pasar la pasarela, ni van a tener las catenarias cerca, pues por eso. Ahora a mí me gustaría que estuvieran aquí cerca y que vieran el problema tan grande que van a traer a Murcia. Eso no lo saben, bueno, ya lo verán, si es que si no Dios saben. quiera, Dios quiera, yo rezamos todos a quien, no sé, a, a quien tengamos que rezar para que se quede la pasarela como otro de las cosas que han hecho los del PP sin uso. Dios quiera que se quede aquí. La ballestina o la ballestada o como quieran decirle. La o La ballestada, lo que sea. No hay derecho, ¿no? Esto es una poca vergüenza lo que hay aquí. Lo que pasa en Murcia, esto habrá en pocos sitios en de Murcia España. Y ...en España... Sí, sí. También. Lo que pasa en Murcia y en España no pasa sí, en ningún sitio. Sí. Bueno, esta sí. Así que, pues nada, bueno. que estemos casi 200.000 personas que tengamos que pasar por dos pasos a niveles que son dos coleros, ¿eso hay derecho? Si eso es una poca vergüenza, si estos son tercermundistas, tanto el desampío como por este. Es que nada más que los que queremos ir andando al centro, nada más que podemos ir por este y por el desampío. Sucio, asqueroso, tercermundista. Eh, y la gente y las personas mayores y los minusválidos y los niños y todo el problema que van a el organizar, y de el, el, el, no lo saben todavía el problema de tráfico que van a, como cierren aquí, que Dios quiera, que yo juraría que no, que, que, no, que no lo van a cerrar, eso ya se verá el problema que se va a presentar aquí en Murcia. Y cuando vean los vecinos que no pueden ir ni al colegio a llevar a sus hijos, ni los chiquillos del... Mira lo que te digo, si yo tuviera un hijo ahora mismo que tuviera que pasar para el instituto por la pasarela, yo no sé, yo no sé lo que haría. Le prendía fuego al a ayuntamiento. Porque es que no hay derecho, es que, que nada más que de pensar de que algún hijo mío le pudiera pasar algo ahí en esos escalones o que alguno le empujara o que... Es que es que tiene que ser, nena, es que lo tiene, el, lo el, dice. No no en el, sí, en el Entonces, Es que el eso, es colorosa, no te lo, nada, nada más que de pensar en eso. En que puedan empujarse o que alguno se caiga o algo. El peligro que tiene esa pasarela que cuando pasen los hadales para el instituto con sí. las mochilas, claro, por eso como, se, como se empujen o lo que sea, claro, eso es un peligro terrible. Yo te digo que, es que vamos, esto, miedo, esto es, esto, no esto miedo, esto es eso, ya lo verás. Ahora que Dios quiera, a ver, y las acequias que hay, que están a, a, menos, a menos de un metro, Ay, que mira si nada más que soñamos con que, que no pase nada a nadie, pero que se hunda. Dios quiera que, que una, una noche, una mañana amanezca la pasarela hundida. ...que es lo más probable... ...porque yo no sé la cantidad de hormigón... ...que están echando ahí... ...es que, mira, mira, cállate por Dios... yo yo ...es que no, no me cabe en la cabeza... ...los técnicos que hay, ¿dónde están los técnicos de aquí de Murcia? ...una chapuza como una catedral... de otra un, ...una detrás de otra... ...como si no fuéramos personas... ...yo no lo sé... ...nos tratan como, como si fuéramos tercermundistas... ...bueno, pues nada, Cecilio... ...venga, vámonos... ...vamos a descansar, ¿no? ...yo creo que... Queda, queda claro la indignación mira, mi hermano, que pronto coge la mochila la indignación que la has dejado bien reflejada y, y bueno, nos vamos a despedir dice que se venía mi casa a como no te venías tú, no venía estabas perdido sí, sí, pero mañana sabe que tiene tiene Barcelona, eh. mañana tiene, tiene Barcelona bueno, vamos a despedirnos con alguna imagen de por aquí no, no, pero no, no, no venga eh. dime Sí. Espera, espera, espera. pido, Corto con una imagen y, y, y nos vamos. A ver. En las vías, en las vías. Gente, nos vemos mañana. Mañana en las vías no sé cómo y el domingo en Barcelona sé algo más del, del cómo, pero ya veremos a ver, ¿eh? ...todos los días en las vías, este ha sido el ducentésimo decimocuarto día de protesta seguido. Eh, ahora me, me despido de toda la gente, me despido de toda la gente y ahora me, me hacéis propuestas gastronómicas... ...pero vamos a ver, vamos a ver, que sí, vamos a entrar, venga, venga. Muchas gracias a todos y sí, que a ver si tenemos un buen viaje... Y fins de más. hasta mañana, comparte que Murcia no se parte, comparte que Murcia no se parte, una abrazada, un abrazo, hasta mañana, bueno.